Y bueno, finalmente ganamos y significó una gran satisfacción para todos. El cortometraje está hecho en General La Madrid, que es un pueblo del interior. Lo hicimos junto a Natalia Barrutia y habla sobre Juan Carlos Vallades, que es un personaje muy querido ahí en el pueblo. Y creemos que la gran cantidad de esos votos se debe a que detrás de este cortometraje hubo un pueblo votando. Esto le da, le da pantalla a muchas producciones. En Argentina se producen más de 300 películas por año, eh, perdón, casi 200 películas por año. Entonces tenemos la posibilidad de ver una película día por medio. ¿Y por qué no vemos una película día por medio? ¿Por qué vemos una película argentina en pantalla una vez por mes? ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Entonces los festivales como este, lo que permiten es a la gente acercarse al cine nacional, ya que los grandes medios no quieren, este, o no les conviene, digamos, pasar películas. Tenemos espacios también como este, como el cine común, que lo que hace es proyectar, es mostrar la producción nacional de cine. Eh, creo que es fundamental que tengamos esto.